Bienvenidos a un nuevo vídeo de eh, Formándote con Jaime y Alejandro. Empezamos, Jaime, la segunda sesión, o oh, dicho, la segunda parte de nuestro vídeo. ¿En qué nos vamos a centrar, eh? en esta segunda formación? Buenos días a todos. Pues nos vamos a centrar en la creación de libros y contenido. Vamos a ver hoy el tema de cómo se empieza a crear un libro, las herramientas que hay. Exactamente. Si has llegado hasta aquí es porque ya tienes un nivel más avanzado, si no... Te recomiendo empezar por el primero que hemos hecho, que es digitación. Lo dejamos aquí arriba, ¿vale? Porque es la primera parte para tu formación. Pues nada Jaime, empezamos cuando quieras. Perfecto. Pues mirad, para crear un libro, primeramente nos tendremos que ir a la pestaña de contenido. Ya sabéis que aquí arriba hay diferentes pestañas. Pues nos vamos a la de contenido. Dentro de contenido tenemos la pestaña de libros y mis libros. Dentro de mis libros, si os fijáis, aquí hay unos iconos. Estamos, está el de editar, el de añadir libros, nuevo contenido, importar parquetes SCORM. Pues le tenemos que dar a nuevo contenido. Le hacemos clic y aquí tenemos diferentes herramientas para crear nuestro, nuestro libro. Podemos hacer nuestro libro en Escolarium, en S-Learning o podemos hacer una secuencia ABP, aprendizaje basado en proyectos. ¿Vale? Nosotros vamos a enseñar las herramientas de edición de Escolarium. Pues aquí, para configurar nuestro primer libro, tendremos que poner el título del libro. Sí, por lo que veo una serie de datos básicos de tu libro, como puede ser el título, ¿no? Sí, el título, sí. Vale. la descripción, ¿vale? Podéis poner una descripción, la asignatura. Yo, por ejemplo, voy a poner de lengua castellana. Sí, esto es importante. Si en algún momento no encontráis alguna asignatura o módulo, podéis escribirnos y nosotros la añadimos pues, sin ningún problema, ¿vale? Porque sé que a veces, por ejemplo, en casos de FP, de módulos específicos, a veces no los tenemos y simplemente añadirlo al currículo, Y por último, el curso. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, para sexta de primaria. Genial. Cuando lo tengamos, pues simplemente le tenemos que dar a OK. Le hacemos clic a OK. Y tendremos ya creado nuestro libro vale si os fijáis estamos dentro del modo edición por eso aquí pone cerrar modo edición si lo cerramos es como se vería el libro y cómo lo verían los alumnos si quedamos en modo edición podremos editar nuestro libro os voy a enseñar en primer lugar cómo cambiar la portada de nuestro libro cómo lo hacemos pues fijaros aquí tenemos una i de información aquí en la esquina si le hacéis clic nos saldrá aquí pues el nombre de nuestro libro en mi caso se llama el castudo, es vuestro nombre el área vale y aquí el tema de colaboradores que ya explicaremos pues si os fijáis aquí arriba hay un lápiz si le dais a este lápiz sí como hemos dicho siempre anteriormente siempre que haya un lápiz en el es que es algo editable eso es siempre que veamos lápiz editar si le damos al lápiz, podremos subir eh, las imágenes a través de un banco de imágenes. Tenemos también imágenes de arasadas que aprovecho y lo digo, que son pictogramas. Tenemos recientes imágenes que ya hemos subido eh, en otro caso. Y subir. En subir podemos subir imágenes que tengamos en el ordenador descargadas. Pues yo le voy a dar a recientes porque tengo aquí una imagen que subí en otro libro. Pues le doy aquí. Y ya tendría la portada de mi libro. Sí, veo que aparece ahí en el margen de la izquierda la información. Y si saliésemos, en tu contenido aparecería el libro con esta portada, ¿verdad? Sí, fijaros, yo si le di a cerrar modo edición y me salgo, le di a la cruz para regresar a mis libros, aparecería ahora en mis libros. Aquí. Aparecen tres porque lo he subido tres veces. Ya son de otras veces que he subido este libro. ¿Vale? Pero sería esta. Genial. ¿Vale? Creo que por defecto te salen tres temas. Esto siempre ocurre, ¿verdad? Sí, siempre por defecto vienen creados tres temas. Tres temas y dos actividades. ¿Vale? Esto es para que sepáis que aquí a la izquierda se colocan los temas y aquí dentro se van colocando las actividades. Y si quiero editar ya un tema que tengo precreado, pues muy fácil. Si le dais a tema 1, por ejemplo, tenemos aquí la opción de editar tema. Es el lápiz que te viene aquí. Vale. Le dais a este lápiz y podréis editar de nuevo el título. Vale. Tenemos también una opción de visible o solo visible para el docente. Aquí es donde cambiamos si queremos que los alumnos vean este tema o que no lo vean. Uh -huh. Genial. ¿Vale? Y al lado del lápiz aparece otro icono, ¿verdad? Sí, tenemos aquí la opción de cambiar imagen del tema, el banner del tema. Que es esto de aquí atrás. Si le damos a cambiar imagen, pues iríamos a una imagen que tenga yo por aquí. Por ejemplo, esta del puente de Alcántara. Y se cambiaría el banner del tema. En ese caso es una foto que tiene color, no es muy uh -huh. clara, eh, porque siempre recomendamos que sean imágenes más oscuras, porque el título es en blanco. Sí, eso es. Y bueno, eh, dentro de cada tema te podemos eh, añadir las actividades, las transparencias. Uh -huh. ¿vale? Para ello, pues le tendríamos que dar a Añadir actividad. Si le damos a Añadir actividad, Podemos crear actividades nuevas o copiarlas, ¿Vale? Podemos copiar actividades compartidas, públicas, de los libros de recursos o de mis actividades, de otras actividades que tengan otros libros. Genial, creadas por ti y que puedes reutilizar para otro contenido. Eso es. Si yo quiero crear algo nuevo, le di a crear. Aquí pondría el nombre de la actividad, ¿vale? El tipo de actividad. Tenemos actividad blink, archivo, enlace web, libro digital, evaluación externa, archivo entregable, video interactivo. Los criterios de evaluación, tenemos ejercicio, examen y no evaluable. ¿vale? Si le ponemos como ejercicio, podremos poner números de intentos. Tenemos aquí abajo para cambiar el número de intentos. Pero si ponemos examen, solo tendrán un intento. Como veis aquí os indica... Que el alumno tendrá un intento para solucionar cada ejercicio antes de ver la respuesta correcta. ¿Vale? Genial. Si quieres, Jaime, dale a Ciudad League. Sí. En el siguiente vídeo empezamos a aplicarlas. Vale. Le damos los intentos. El tiempo, si queréis, podéis poner repetible, aleatorio, sequencing o solo visible para el docente. Repetible es que el alumno pueda eh, hacer la actividad varias veces aleatorio que los ejercicios aparezcan en un orden diferente para cada alumno, Sequencing, que el alumno tenga que completar el ejercicio para pasar al siguiente, y tenemos la opción de solo visible para el docente. Aquí cambiaríamos, pondríamos las opciones que nosotros quer queramos. Y por último tenemos el tema del estilo. Hay tres estilos diferentes. Está el estilo Basic, que sale con las transparencias como si fuera un cuadernillo con, de anillas, tenemos el Fancy, que es un estilo más infantil, con colores bastante llamativos y el Modern, con colores eh, pasteles y está bastante, bastante chulo. Cuando lo tengamos, elegimos el estilo que queramos, le damos OK. Y ya se habría creado la primera actividad y saldría por defecto la primera transparencia que es de tipo contenido. Siempre sale así. Perfecto Jaime. Pues nada, esperemos que haya sido sencillo o haya sido muy claro cómo crear o empezar a crear un contenido. Y nada, os aplazamos al siguiente vídeo y ya empezamos a crear actividades. Sí, hasta el próximo vídeo. Hasta, hasta ya. luego.